La verdad es que de las inauguraciones que hemos hecho en los últimos años, es la primera que tenemos la suerte de contar con eh, tan grandes estrellas entre nosotros, porque siempre cuando hemos eh, abierto el festival teníamos un invitado, dos, y en la clausura, pues sí que realmente tenemos más invitados. Pero en esta ocasión estamos muy contentos de tener a ese elenco de artistas y os los vamos a presentar para que ellos poco a poco vayan a hablar. Pero en el centro está nuestra concejala, la, doña, eh, la doña Ortiz, que es concejala de la Cultural de los Intervista de Espona, a su lado es Cosimo Fusco, que como sabéis pues, la medalla lunier que vamos a enseñar esta noche en la gala de apertura del festival. Conocéis a Cosimo de sobra por todas las actuaciones, casi pues, 30 monedas, freña, en todo. la Freña y todo. Las grandes películas que nos ha dejado la historia del cine, Joaquín Núñez, malagueño que vamos a decir Joaquín, que ya no sepamos todos y que, como yo le he dicho, consolidado el premio de eh, Macoridad Municipio por eh, su grande trabajo, sino por ser esa gran persona que es, que nos está en los Anthony Blake, padrino del festival, que ayer estuvo con nosotros, nos dio un gran espectáculo, que muchos, bueno, no sé cómo lo ha hecho, para ellos otras cosas que es imposible, <risa> imposible. Claro. O sea, ¿cómo es cierto? No te voy a preguntar cómo, pero fue es maravilloso. maravilloso. Sí, claro. Trevor Battlefield, como sabéis que ha trabajado en toda la saga de Harry Potter, y hoy hacemos un aniversario, el 20 aniversario de Harry Potter, y por eso tenemos y agradecemos a Trevor que esté con nosotros. Eduardo Pinto ha llegado de Argentina para presentarnos su eh, película, que abre el Festival el, eh, de San Madero. Eh, tenemos un vínculo, como sabéis, en el, nuestro festival con Argentina y bueno, para nosotros un honor tener aquí a Eduardo, eh, que hoy no vayamos a comer un asadito argentino, pero comeremos otras cosas muy ricas que nos ofrece la boquenora. Que siempre, y ahora viene una de las últimas presentaciones, estamos agradecidos ahora. ...a Valle Romano y a la Goberna por atendernos tan maravillosamente como la atiende. Ruth Delgado, subdirectora de una Valle Romano, está con nosotros. Y por último, Isabel, eh, que, bueno, conocemos de todo, Isabel López, que es la presidenta de la asociación de López. Va a empezar, si os parece, unas pequeñas palabras, Cosimo, por favor, unas pequeñas palabras, unas breves palabras. Una, breve palabra, una pequeña palabra. Pequeña. <risa> eh, buenos, buenos días, eh, soy muy feliz de estar aquí, eh, muchas gracias por verme. Eh, bueno, conocía esa parte de España porque bueno, el año pasado fue hóspite de, de, del Festival de Granada, el amigo Paulo, eh, pero hice 25 años que aquí, eh, cerca de aquí, rodé una, una publicidad por el mundial de, de un whisky eh, tengo un recuerdo de esa, de esa parte, de, de, de esa región de España muy, muy cariño. Así que soy muy feliz de volver aquí como más de actor. Es muy mayor, puede ser, pero gracias. No sé qué decir, que hace 12 años que estuve aquí por primera vez, me llamaron esta vez y me quedé descolocado. Y en esto miro en las redes sociales y me dicen que yo actúo aquí el día 18. Digo, ¿cómo que el 18? Si está pactado que sea el día 7... Llamo como loco a Julio y le digo, Julio, ¿qué está pasando? Y me dice, pero ¿dónde estás mirando? Digo, donde mira todo el mundo, en las redes. Yo hace no demasiado tiempo, me dice un señor muy serio, un millennial dice, yo conozco a Dios. Digo, no me fastidies. Dice, sí, dice, vamos a ver, Dios no está en todos los lados, digo, sí. Y Dios no lo sabe todo, digo, sí, dice Google. Pues eso, Google, San Google que estás en los cielos, me estaba poniendo en el reflejo de Anthony Blake en Estepona lo que yo había hecho aquí hace 12 años, con lo cual ya soy perro viejo en esta historia. Muchísimas gracias y felicidades por seguir manteniendo algo que, que bueno, que tuvo posibilidades de sobrevivir y sobrevivió. Nada más. Pues nada, que decir que para nosotros es un placer acoger este festival, pues nada. ...que decir que para nosotros es un placer acoger este festival... ...con tanta importancia en, en toda la Costa del Sol... Y, ...y que sigan repitiendo aquí... ...y que estamos encantados, así que a, a seguir. Bueno, pues yo en primer lugar agradecer, como no... ...al Ayuntamiento de Estepona que, que sigue apoyándonos... ...y, y hace que, que este festival pues siga vivo... ...y, y haya sobrevivido ya 23 años... ...a Ona Valle Romano y a La Boquerona... ...que desde hace unos años son nuestros fieles colaboradores... ...y al final esto, como siempre dice Julio... ...es una gran familia en la que se necesita... ...que, que todo el mundo ponga su granito de arena... ...para que siga adelante... ...y está claro que sin ellos... ...sin estos maravillosos invitados... ...pues no podríamos hacer el festival... ...para la Asociación Unicornio... ...pues es un orgullo poder estar ya... en ...nuestra vigésimo tercera edición... Y, ...y seguir haciendo todas las actividades que hacemos a lo largo del año... ...apoyando a, a la dinamización de la vida cultural en Estepona... ...y en la Costa del Sol... ...así que nada, yo les agradezco a tanto invitados... ...como a colaboradores y entidades todo su apoyo... ...y os invito a que disfrutéis de, de la semana... ...que tenemos muchas sorpresas y seguro que lo pasáis bien. Hola, pues eh, aprovechando lo que decía Blake... Eh, ...yo creo en Dios, como era su amigo que se lo dijo... ...yo eh, he llegado aquí... ...venía de Sevilla... ...yo creo que todavía estoy dormido... ...venía, terminé de un rodaje a las seis de la mañana... ...cogí el tren, me eché a dormir... ...y llegué al Paraíso... ...rodeado de ángeles, el Paraíso que está aquí en Estepona... ...en, en este, en este eh, hotel tan, tan lindo... ...y como digo, lleno de ángeles... ...que me han ido acogiendo... ...entre otros pues, bueno... Tenemos a Julio, tenemos a su mujer que se llama Angeline, por algo será, y el, salmorejo de aquí. y el Salmorejo que estaba exquisito. Y luego Blake que también me llevaron a ver la magia de Blade, parte del paraíso. Creo que esta mañana me he despertado y, y he comprobado que sigo en él, sigo en el paraíso. Gracias. <risa> Trevor film como hemos dicho, ha venido para eh, colaborar con nosotros en el 20 aniversario de Harry Potter. Esta tarde voy a dar una pequeña muestra, gracias a Cultura Cero, que han venido desde Úbeda a colaborar con nosotros, y la coordinadora, que es Clara, que es la que con todo el cariño ha hecho una magnífica exposición chiquitita, pero fantástica, como comprenderéis, Y también tenemos a la eh, banda sinfónica, de Ciudad de Jaén que nos va a ofrecer una serie de, de uh, música todo de la película evidentemente de Harry Potter y para eso hemos querido contar con Trevor Blampied para que de ese toque de, de magia que ha salido dar a las películas de la saga de Harry Potter. Trevor, por favor. Uh, good afternoon, everybody. I am um, very honoured to be invited uh, to your festival. No um, not a lot I can say because I don't know really too much about it, but Um, it's a very great honor to be amongst wonderful people and I hope everything is an enjoyable day for everyone and thank you very much. Muchísimas gracias, está muy honrado de estar aquí con todos vosotros eh, para este festival del que todavía no puede decir muchas cosas porque todavía no, cono no conoce todas sus facetas, pero en todo caso ve que está compuesto por gente estupenda, espera que todo vaya estupendo también, que vaya muy bien y disfrutar de estos días y, y de todos los eventos que tenéis programados. Como decíamos, Eduardo Pinto ha venido de Argentina a presentarnos el Desarmadero de y sobre todo, aparte de, porque eh, a través de un común amigo de Pablo Conde, en Argentina. Salud, ¿no? Pero es sobre todo por esa unión que mantiene eh, el, el, lo que es la organización del festival. De hecho, estamos hermanados con eh, un eh, festival que se llama Terrorífica de la isla de Ushuaia. Estamos hermanados y eh, cada dos tres años vamos allí para ofrecer nuestras exposiciones, y libros y tal. Por esa unión, queríamos y estamos orgullosos de que Eduardo Pinto haya venido para inaugurar la sección oficial. Eduardo, por favor. Bueno, eh, buenas tardes. Eh, gracias, eh, Julio. Primero agradecerte la invitación. Gracias a, a todos a la comunidad también, por, por fomentar un festival de cine, que es un lugar de encuentro, y nada, agradecido y con ganas de proyectar la película, yo estoy, voy a proyectar la película El Desarmadero, que está, eh, se está exponiendo en festivales, y ahora cuando regrese a Argentina se estrena, el 2 de octubre se va a estrenar en Argentina, así que nada, estoy muy contento, es un buen cierre, hace tres meses que estoy en España, estuve filmando, estuve vacacionando, y ahora cierro con la proyección, así que es un gran cierre. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un auténtico placer eh, abrir esta rueda de prensa bueno, rodeada de tantos actores y de tal nivel. Eh, yo no voy a ver la película porque soy muy, muy, muy ah, asustona. Miedo, muy. Entonces estaré, estaré en la gala junto con el alcalde y miembros de la corporación para, pues, para dar los galardones tan, tan merecidos y apostando no apoyando la vigésimo edición del cine fantástico eh, Julio Isabel bueno y todo vuestro ...vuestros compañeros... Eh, ...programan una semana fantástica... ...como su propio nombre indica... ...no solo con cine, la sección de cine oficial... ...el eh, cine paralelo... ...tiene también jornadas gastronómicas... ...tenemos presentación de libros... ...presentación de discos... ...hay muchísimas sorpresas... ...y desde aquí invitar a todos los esteponeros... ...que vayan tanto a la gala inaugural... ...como a la gala de clausura... ...como a todas las actividades... ...podemos tener la información a través de los libros... ...o en la página web de, de Unicornio... Y nada, este, una apuesta por la cultura en todas sus facetas y cómo no íbamos a apostar por el cine fantástico. Así que muchísimas gracias a todos. No, porque eh, como director he hecho un proyecto con niños, era un medio, me es el el oh, niños, niños es maravilloso porque creo que sean los actores mejores. Como dice uh, Truffaut, eh, pues que el croit ¿no? Eh, los niños okay. creen. Eh, así que, por un actor, la, la, la máxima aspiración es de, de llegar al nivel de, de un niño como, como comprensión de la realidad, eh, eh, de, la, de la apertura, ¿no? eh, Puede ser difícil también, eh, porque niños son imprevedibles, ¿no? Esa la, es la, la belleza de, la, de trabajar con ellos. Me, me, me encanta trabajar con niños y trabajar con no actores. Sobre todo. La last trilogía, yes, sí, creo que fue uh, la mejor de las filmes, uh, especialmente porque los later movies involucraron CGI y no se veía the mismo como it should debería George Lucas wanted to perfect everything in the first three series but unfortunately the technology wasn't there and I think it should have been left alone instead of making it digitalized anyway. And I think it was the best of the three movies that I was involved in anyway but um, I'm not being biased but having seen the newer versions um, I just don't uh, see that they, they come up to uh, standard. Dice que fueron las tres mejores, eh, pero que no se pudieron digitalizar y cuando se digitalizaron eh, se perdió parte de la esencia, en parte, y que eh, deberían haberlas dejado, que él tampoco quiere parecer que esté inclinado a decir una cosa u otra, pero que deberían haberlas dejado como estaban en vez de digitalizarlas. Sí. Dos preguntas, una para Cosimo y otra para Trevor. Mm, me gustaría preguntarle a Cosimo, Cosimo? No? No, no, no importa. What's no, vale. eh, up I'm with you? Do you have lo que que ha significado para él su participación en toda Can la saga de Harry Potter. Harry Potter saga. Well, yeah, being on the Harry Potter saga was a great achievement for myself. Um, Purely because the storyline from J.K. Rowling was incredible. Uh, for someone to put pen to paper and come up with what she did is incredible, and it went on for seven films, and each film was an individual film. And towards the end, as as everyone knows, who've seen the films, it got very dark uh, as the children grow up, of course, but. Uh, Um, yes, uh, para uh, carrera, Dice que para él fue conseguir algo increíble porque la historia que la señora Rowling creó es una historia en sí increíble y lo consiguió, consiguió poner... Uh, todo eso en papel y de ahí incluso se obtuvieron siete películas, cada una independiente, diferente, llegando conforme crecían los niños a la del final, que era cada vez más oscura. Y para él supuso eso todo un reto, algo que consiguió que le ha resultado muy satisfactorio considerando que él lo consideraba como que estaba al final de su carrera. Y fue una experiencia fantástica. I mean, for ten years which the franchise um, was involved, In filming um, we filmed for roughly nine months because all the children had to go to school and they could only work so many hours per day but at the end of that seven eight years it was like a family because all the crew most of the crew the existing crew always went back onto the next film and we all grew up like the children did and it was just like a family and one of the best experiences I Pero dice que en los 10 años que la franquicia formó parte de su vida, ellos rodaban nueve meses porque los niños tenían que ir al colegio el resto de los meses. Y pero y tenían que trabajar una serie de horas limitadas. Eh, durante 7 o 8 años, eso fue así con el. El, la gran experiencia de que eh, seguían siendo siempre el mismo equipo en cada película, con lo que significa que no solo los niños crecieron, sino que ellos también crecieron junto a los niños y se creó una gran familia, que no siempre es el caso en la industria cinematográfica y eso para él, aparte de la experiencia de todas las películas, eso también constituyó para él una experiencia maravillosa. De la serie muy expectantes sobre la segunda temporada de, de 30 monedas. Sí. ¿Se, ¿Se puede avanzar algo? <risa> bueno, puedo decir lo que mi ilustre colega uh, acaba de decir eh, que me pasó con Alex de la Iglesia porque uh, hace tres años que trabajo constantemente con él y me siento de ser parte de su familia porque él es capaz de, de formar una verdadera, un verdadero grupo de gente que se, se mataría por él y es un, una, no, es un es raro es raro en la industria del cine pero he tenido suerte de, de, de pasarla así. La, la segunda temporada va a ser una locura locura verdadera. Alex style. Y, no, ¿sabes?, no puedo decir mucho no. porque no puedo. No, no, no. Eh, hay los mismos personajes con la adendum de dos célebres uh, actores como Naiwa eh, y, y Paul Jamati. Eh, son dos personas increíbles, eh, actores increíbles. Así que la historia va a ser un poco diferente, yo creo, uh, como dinámica, pero muy, muy divertida. Eh. Va, va a llamarla yo creo solo quería decir que entre tantos ángeles hay algún demonio sí, <risa> uh, demonio sabes más demonio fue un ángel mismo sí. Sí. Sí, claro. Muy bien. Sí, bien. Bien. muchas gracias a todos